Hola, ¿qué tal? Permítanme presentarme. Mi nombre es Pedro Ordóñez, soy médico radiólogo, como también médico clínico diagnóstico vascular, y tengo un máster en patología de la mujer en imagen diagnóstica, enfocado principalmente a endometriosis. Este es nuestro tema principal en todos estos endoflagios que tendremos de aquí en adelante. Para ello necesitamos conocer básicamente algo de la anatomía normal funcional, de la mujer a nivel de su pelvis, que es el sistema genital. Vamos a ver que consta de un útero, de ovarios, de las trompas de falopio, de vagina y de estructuras de sostén como ligamentos redondos, ligamentos uterosacros, ligamento ancho, conteniendo las estructuras vasculares, arterias y venas y trayectos neurales. El útero tiene una cavidad llamada cavidad endometrial, porque está recubierta de un tejido que se denomina endometrio. Eso es lo que nos interesa a nosotros, conocer. Esta cavidad endometrial está contenida dentro del útero, recubierta por una membrana estructural llamada endometrio. Este endometrio no es funcional hasta el momento en que recibe un estímulo hormonal, que es precisamente el cambio de niña a adolescente en la mujer. El endometrio es una estructura normal de la cavidad del útero. Este crece, se desarrolla, ocupa la totalidad de la cavidad uterina precisamente para prepararse para recibir un óvulo fecundado que desarrollará un embarazo y un bebé. Cuando esto no ocurre, el estímulo hormonal que hace crecer al endometrio deja de presentarse, se desprende el endometrio, se elimina por la cavidad vaginal en forma de menstruación. Y esta es la primera menstruación que se define como menarquia. A partir de ahí, siempre habrá un estímulo hormonal a base de estrógenos y otros hormonas que determinarán el desarrollo de nuevo endometrio que ocupará nuevamente la cavidad para prepararse para un próximo embarazo Si es que lo hay Si no es así, se desprenderá nuevamente Y se eliminará por vía vaginal Del cuerpo en forma de menstruación Este es el ciclo Que se denomina como ciclo menstrual Es importante para nosotros Conocer esto, ¿por qué? Porque el endometrio, si en una estructura normal Puede transformarse en una verdadera enfermedad Veamos Este es un útero enfermo que tiene en la pared del útero, infiltrado de tejido de endometrio normal. Este ya es endometrio fuera del lugar. En lugar de crecer dentro de la cavidad, crece hacia las paredes y las invade. Y a eso se denomina una enfermedad conocida como adenomiosis. La adenomiosis es una enfermedad que es causa de infertilidad y de dolor intenso pérmico. Hay varios tipos de adenomiosis, finalmente ya es endometrio normal, pero fuera de lugar. Puede ser focal, una pequeña región, o puede ser multifocal, dos o tres regiones, o cuando ocupa más del 50% de la pared total del útero, se denomina como adenomiosis difusa, como es este caso que estamos viendo aquí. Ahora bien, cuando el endometrio no nada más no está fuera de lugar, en la pared del útero Sino que está fuera del útero Entonces estamos hablando ya De una presentación de endometrio Fuera de la cavidad uterina Recurriendo diferentes áreas De la pelvis Y a esto ya se le denomina como Endometriosis Entonces decimos Que en la endometriosis Sigue siendo la presencia de tejido normal De endometrio Fuera de su lugar normal Fuera de la cavidad del útero Puede estar afectando el Intestino Puede estar afectando las paredes del útero Por atrás, por el frente, por los lados Pero la estructura de afuera Puede estar afectando la vagina Puede estar afectando la vejiga Los ovarios Las trompas de falopio Los ligamentos, estructuras vasculares Y estructuras neurales Esta es básicamente la endometriosis Ahora bien no solamente podemos hablar de endometriosis a nivel pélvico, porque también hay depósito de células de endometrio en la parte alta del abdomen, puede estar alrededor del estómago, alrededor del hígado, alrededor de riñones o del trayecto uletral, y esto sigue siendo endometriosis. Por eso... La multidiversidad de síntomas de cada una de las pacientes Es por ello que tenemos que individualizar a cada una de las pacientes Para poder diagnosticar la endometriosis Pero muchos de los médicos no piensan en endometriosis Por eso se pasa el diagnóstico, se va de largo Y las pacientes generalmente tienen una historia De una secuencia tras secuencia De visitar médico tras médico Hasta que a uno se le ocurre y dice Esta paciente tiene endometriosis Ahora bien no solamente está intraabdominal, podemos encontrar endometriosis en tórax, en pericardio, por arriba de los diafragmas, en pleura, en parínfima pulmonar. Me ha tocado ver endometriosis en laringe, me ha tocado ver endometriosis en córnea. He visto casos también de endometriosis cerebral, no personales, sino de otras personas que me han enviado. He visto endometriosis unguial, como también he visto endometriosis a nivel de muslos. ¿Qué es entonces la endometriosis? Volvemos a repetir Endometrio de tejido normal Fuera de su lugar normal Este no va a entender que está fuera de su lugar Va a seguir haciendo su función Cada vez que viene el estímulo hormonal Va a crecer Y va a buscar ocupar todo el espacio Que sea suficiente para prepararlo Para que venga un óvulo fecundado Y se implante ahí Alimentarlo y desarrolle un bebé La función del endometrio es normal mas, sin embargo, al estar fuera del lugar, produce una franca enfermedad discapacitante en gran manera. Por ello, la endometriosis se considera una enfermedad multisistémica con múltiples síntomas variados, diferentes para cada persona. Hasta aquí podemos hablar sobre endometriosis. La siguiente cápsula estaremos pendientes. Los invito a que nos vean.